¡Hola! Pues estamos a punto de salir con los perros al campo y viene conmigo Sebastián. Entonces vamos a tener una aventura en bicicleta sí. con los perros. Si has visto los vídeos anteriores, tú sabes que hace dos años que, que grabé un vídeo con papá yendo a la bicicleta la última vez. Hace dos años. Entonces toca. Ya toca. Tener otra aventura en el campo. Vale, entonces, nos vamos. ¡Venga, venga, venga, venga! Perros, perros, por todos lados. Perros por todos lados. Llevo un, una braga y un gorro, pero no hace tanto frío. Pero sí a veces sí, a veces no. Hoy no hace tanto frío, pero eh, no, tampoco hace calor. Tampoco hace calor. Vamos. ¿Qué tal Sebastián? Bien. Sí. Me alegro. Allí va Dani y Douglas. ¡Yay! a toda la velocidad muchas veces después de hacer caca los perros corren así como una alegría de, de, de estar más ligero supongo con menos peso el problema que tenemos es que eh, pronto va a ser de noche como la última vez que me vi en las bicicletas ¿Era de noche? Ah, sí, sí, la última vez que salimos, ¿verdad? Sí, era... era más o menos las 7. Sí. Eran las 7 y... Bueno. Llegamos a casa y era de noche. Espero que no veamos a nadie. Porque estoy con la cámara... ...con una mano... ...y dos perros sueltos. A veces vemos a Dani con sus perros y siempre es difícil. Danae, con otros perros, Danae, Danae se porta muy mal. Douglas no. Douglas quiere eh, besar y abrazar a todo el mundo. Danae quiere matar a todo el mundo. No sé por qué. No con la gente. Oh, ladra, ladra mucho. Pero a veces con los perros eh, se pone tan nerviosa que, que se pone a, a, a morder. Pero no morder a, a abrir la piel. Morder a, a avisar. Es decir, eh, eh, eh, aquí. No. Pero asusta. Sebastián, ¿no quieres cambiar de marcha? Estás en, en primera marcha. Yeah, mejor así, ¿no? Mejor. Digo yo, yo, yo con un motor, es tu glacia haciendo sus necesidades, muy bien. ¿Eh? Uh, sí. Es que ha pasado un tractor y estaba abriendo paso un poco y ha roto unos árboles. Hace mucho que no he caído de mi bicicleta. De hecho, la última vez que me caí... Fue contigo, Sebastián, cuando nos, nos caímos los dos. ¿Te acuerdas? Y, y no hace tanto que yo me caí. ¿No hace qué? No hace tanto que yo me caí. Ah, te caíste. <risa> sí. Bueno, es lo que pasa. Estamos en el campo. Se cae. De vez en cuando. Oh, mira. Ah, es Dani. Es justo lo que decía. Vale, voy a arreglar esto. Dios, qué difícil... No hemos podido verlo, pero estos dos Douglas se ha portado fenomenalmente bien. No se ha ido a por los perros de Dani. Dani allí con sus perros. Pero Dane se ha ido corriendo, dando brinquitos, no volvía. Pues muy mal, Dani, muy mal. Muy mal. Vamos a ir al, al, a la charca. A la charca, ok, vamos a la charca, casi te caes, cuidado, por aquí hay una charca donde beben lo, las ovejas, viene el pastor, hay muchas charcas eh, y son todas eh, hechas a, a mano, eh, y para lo, las ovejas, porque las ovejas vienen, bueno, por todos esos campos a pastar, y pastar creo que se, se llama el, el verbo, eh, y vienen con el pastor. No, me acuerdo que me a este sitio con un amigo. ¿Veniste aquí con un amigo? Sí. ¿Con quién? No me acuerdo su nombre, pero... Pero yo he visto esto cuando nos hemos perdido los dos. No, no, no, esta charca no. Estabas en la, la otra. La charca de arriba. Este es. Esta es la charca de abajo. Oh, ¿Me de esta charca? Esta es la charca. Ahora no queda mucha agua. Eh, estaba llena. Hace, bueno, antes del verano estaba llena, pero ahora ya que era todavía que era bastante, pero luego va a venir la, la lluvia, va a venir la, la lluvia y, y se va a llenar otra vez. ¿Cuánto tiempo, Sebastián, llevas eh, con esa bici ahora? Um, más o menos lo tenía como tres o dos años, pero cuando lo monté, hace un año Ah, sí, sí, sí eh, lo, lo, mira lo que oh, ¡Dane, me vas a tirar! Eh, cuando están cazando y hay disparos y siempre cuando hay disparos me viene ella porque tiene miedo y, y se pone así, cada vez No, Dane, eh, sí, lo, lo has tenido tres años pero solamente en el último año hemos estado... porque era demasiado grande, ¿verdad, para ti Sí. Sí. Ajá. ¿Y te gusta ir por el campo en la bici? Sí, me gusta mucho. ¿Y, um, ¿Te gustaría tener un motor en la bicicleta o prefieres ir...? No, no me gustan motores. ¿No? No. ¿Quieres, eh, ¿Quieres ir como no, Dios manda? No, no, quiero como, no quiero que llueva cuando estoy afuera y... Y, ¿Y qué? ¿Qué va a pasar si llueve? Ha llovido un montón de veces con esta bici y no pasa nada. Pero sí, se puede fundir eh, sí, sí, no quiero que se el funda. motor. No creo que se funda y no quiero ir muy rápido. Ah, vale. Pues no, entonces, ¿no para, para la Navidad? Esa, esa, ese regalo no. Vale, vamos a seguir un poco. Vale, vamos a hacer una comparación con la palabra en inglés la palabra en en español. Sí, en el otro vídeo. Por ejemplo, allí arriba vemos un tractor. Tractor. Pero en inglés, tractor. Entonces, ¿cuál te suena mejor? Tractor, tractor. o tractor? Tractor. Tractor. Prefieres el inglés, ¿no? Sí. sí. Y, a ver, entonces vamos... ¿Montaña o mountain? Puedo dar punto a los dos. ¿Los dos? Sí. ¿Te gustan, no? Los dos me gustan ¿Campo o countryside? Oh, pero suena, a mí me gusta, countryside. ¿Cielo o sky? Eh, sky. Sky. ¿Por, ¿Por ser corta la palabra? Sí, no, porque, porque así me gusta. Ah, Pues ¿sabes? Cielo puede ser sky o heaven. Entonces es una palabra bonita, en mi opinión. Vale, vamos a dar la vuelta, Sebastián, porque hace frío. Damián ya está aprendiendo eh, sus idiomas ¿Damián? y hace la misma cosa que hacía Sebastián, que es, él eh, dice muchas palabras eh, con un acento americano, por los vídeos. Entonces él dice, eh, Daddy... Eh, Can I have some water? El de water. Que es muy común. Boche, sí. Sí. Entonces, ya se ha acabado la aventura. Y vamos a ir a casa porque casi esta noche. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos la semana que viene, chicos! Bueno, aquí estamos. Ya hemos llegado. Y estábamos hablando de caer eh, de la bici. ¿Y qué pasó? Seb <risa> Sebastián <risa> chocó contra mí con su bicicleta. Y esta cosa... Esta cosa se, se quedó pillado con, con mi manillar. Nos caímos los dos al suelo. Pues no fue, eso no fue el problema. El problema fue que mi pie se quedó atrapado en, en el pedal, ¿vale? En, en la, la cosa del pedal. Yo me caí encima de, de Sebastián. Entonces yo estaba encima de él, pero no podía. No podía moverme, Sebastián no podía salir, yo no podía sacar mi, mi, mi pie del peral. ¡Qué lío! Estuvimos que. cinco minutos en el suelo intentando salir, pero sin posibilidades, ¿eh? Poco a poco pero pudimos. ¡Qué lío! Y fue su culpa, su culpa, chocó contra mí. Y, y, y, y también. Bajaba por la cuesta y decía, pues, eh, eh, no me siento culpable porque me gustó. Bueno, entonces, ya, pero estamos en casa, estamos bien, ya, todo bien. Me duele un poco la rodilla y le duele a Sebastián la rodilla también, pero bueno, estamos bien. Hasta luego, adiós.